Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya estoy feliz, ya grabé los 12, eh, eh, Saturno en los 12 signos, con esta estoy grabando los 12, eh, Saturno en los 12 signos. Así que ya tengo mi tarea hecha, imagínense la felicidad, todo en un solo día. Bueno, pero son videos short, videos cortos, así que no les voy a decir eso. Lo que sí les voy a decir es que se unan a nuestra gran comunidad de Telegram. T.me barra curso de astrología. Ahí todas las tardes, de lunes a viernes, tienen un chat de video. Que si no lo hago yo, lo hace Lola, lo hace Eliana. Eh, que siempre estamos participando. ¿Para qué? Las tardes o las noches, depende de dónde nos estés mirando. Eh, ¿para qué? para que todos los días podamos practicar esto que estudiamos ¿sí? que son esas tres palabras claves eh, y entonces eso te lleva a aprender fácilmente la astrología también te invito a que me des una mano y te suscribas a mi canal de YouTube Marcelo Cheiro Díaz todo pegadito, me buscas así, me encontrás enseguida y que le des clic a la campanita y que me dejes un comentario y entonces el algoritmo de YouTube dice, ah, interesa lo que este tipo dice, así que eh, vamos a indexarlo. Y eh, entonces empieza a generarse, me pone en publicidad y yo gano algo, por lo menos de dinero, por favor. <ríe> bueno, acuérdate que esta educación es fácil, es entretenida, es divertida y es gratuita para vos. Y en un año... Te aseguro que podés estar trabajando como astróloga, como astrólogo, como astrólogo. Eh, bien, y hasta podés ser certificado por el CAF, por el Centro Aprender Astrología Fácilmente, que eh, somos unos cuantos los que conformamos ese centro. Eh, bueno, vamos entonces de una vez a... Saturno en Pisces. Tres palabras claves de Saturno en Pisces. Positivas y tres palabras claves negativas. ¿Sí? Este Saturno que ves acá... En el signo de los pececitos. Que si no se te escapa uno, se te escapa el otro, ¿viste? Esa piel que tienen los pececitos. Eh, bien... Como forma positiva, son pragmáticos, son abnegados y son muy compasivos. Ese Saturno en Pisces es por excelencia la identificación de la compasión. Como negativos, son vulnerables. Siempre se ponen en una posición de mártir y son temerosos. Así que... Esas son las cosas que tienen que trabajar las personas que nacen con esta configuración astral. Bueno, eh, ¿qué más decirles? ¿Nos encontramos mañana? Sí, claro que sí, como todos los días con una nueva clase, con un nuevo planeta transitando los 12 signos. Mañana ya empezamos con los planetas generacionales o transpersonales o exteriores, son tres esos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, y con eso estaríamos completando lo que son los planetas, después vamos a ver un planetoide que se llama Quirón, en los doce signos, cómo funcionan, y después vamos a ver los nodos lunares, pero no son planetas, pero con eso tendrías la base astrológica. Eh, entonces, mañana empezamos con Urano en Aries, te mando un abrazo enorme, hasta mañana, no te pierdas la clase de mañana, no te pierdas ninguna clase, son 105 clases que llevamos ya, eh, y todos videos short, excepto uno que me quedó larguísimo, como de 7 minutos, te mando un abrazo enorme, chao, hasta mañana.